Agradeces que por no, no venís al centro. Sí, no, pero bueno, verlo, verlo por, por YouTube, eh, la verdad que me da, me da mucha mucha tranquilidad y hay mucha, mucha sapiencia de parte tuya, eh, dando a conocer tu conocimiento, dándolo a la gente que está por ahí, estamos lejos de Buenos Aires y, y bueno, es muy, muy aprovechable, muy aprovechable y uno intenta aprender a través de de lo que puede ver a través de tu canal, ¿no es cierto? Así que yo estoy completamente agradecido. Muchas gracias por eso.